Hola, qué tal, estimados amigos. Muchas gracias por sintonizar este es su canal Navajeros en su primera emisión. Nada más y nada menos. Les vamos a presentar de la mano de Boker Tree Brand la navaja Booker Optima Lockback, una navaja excelente. Quieres saber qué hay aquí dentro? Quédate con nosotros. No te despegues y sin más preámbulo comenzamos. <música> Estimados amigos, vamos de lleno a las especificaciones de la navaja en cuestión, tratándose de la Boker Optima Lockback, como ya comentábamos, una navaja de la mano de Boker Tree Brand, excelente tamaño, 5 pulgadas cerrada, tal cual la vemos. Eh, por aquí vemos una recomendación de leer el manual de uso que viene con la navaja. Ah, estos son algunos panfletos de publicidad que vienen incluidos, el manual de uso. Vemos el primer dibujo de diagrama, dado que este modelo es de hoja desmontable, nos enseña cómo podemos desmontar la hoja, dado que la marca, provee eh, por, en beta por separado las hojas adicionales que se le pueden adaptar a esta navaja para hacerla una especie de multifuncional. Por ejemplo, viene una hoja en filo liso, una hoja clip point en filo liso, este, pero podemos comprar... Las adaptaciones adicionales de filo de, de gancho y filo de sierra para coyuntura, hueso, etc. Y de gancho para rayado de ganado. Eh, es excelente navaja, es un excelente tamaño, muy buen peso. Tenemos como bien les comentaba 5 pulgadas cerradas aproximadamente 12.3 centímetros. La hoja es de 9 centímetros aproximadamente de largo. Como podemos observar. Eh, la hoja viene en acero eh, 440C, esta es la presentación por default, digamos, en sus hojas adicionales eh, podemos encontrar diferentes tipos de, de aceros, eh, diferentes tipos de configuraciones, eh, hojas Drop Point, por ejemplo, hojas Damasco, que es muy raro encontrarla, pero también por ahí este, la podemos eh, resolver en algún esquema de coleccionistas, en algún grupo, etcétera, no si son, si son emisiones bastante, bastante raras, eh, pero bueno, esta es la navaja, tenemos como bien les comentaba, 9 centímetros en la hoja desmontable, ¿cómo es el sistema de desmonte de la hoja? Básicamente lo que nos explica el eh, manual de uso, es que tienes que abrir la navaja a medio abrir, más o menos tenemos este enfoque aquí, presionamos, el candado trasero y jalamos la hoja hacia arriba aquí ya tenemos la hoja liberada este este sería el sistema de intercambio que tiene la navaja para con las hojas eh, ya será de fauldo las adicionales que podamos conseguir tienen en el mercado un precio alrededor de 50 60 dólares dependiendo la hoja adicional que le quieras adaptar ok muy bien y para adaptarla tenemos que presionar nuevamente el candado trasero y solamente meter la hoja, así, de esta manera, y presionar ahora hacia abajo, entra en el sistema de muelle y ya tenemos la navaja otra vez completa con este sencillo mecanismo, eh, muy bien, eh, como les comentaba las dimensiones son de 12.3 centímetros cerrada 9 centímetros en la hoja dando un aproximado de 21.3 centímetros El espesor de la hoja por default es de aproximadamente 4 milímetros Muy buen poder de corte que es, esto le brinda eh, Adicionalmente tenemos un peso total ya con la hoja de 220 gramos aproximadamente Sus cachas en cuerno de venado, cola blanca que es típico de... de en esta tonalidad de, de, de cuerno, viene muy bien hecho, generalmente el trabajo es, es perfecto en cuanto a los remates de la cacha y el insumo es de alta calidad, eh, presenta un Langer Hold, podemos usarla con eh, Langer Hold a, a poniendo una pequeña correa de este, de este lado para que pueda hacer su liberación más fácil, ya sea si utilizas una funda, la cual no viene incluida, eh, y, o, o bien usas eh, como navaja de bolsillo y le puedes una cola de rata o algún paracord eh, etcétera para poderla jalar con mayor facilidad es muy versátil eh, que tengan lunge hold es, es muy buen elemento y pues bueno eh, adicionalmente eh, los usos más comunes que podemos comentar de esta navaja es eh, cacería eh, cacería es una navaja que, que puede ser bastante útil debido a su sistema, que puede ser de hojas intercambiables. Eh, la pueden conseguir a través de la página del proveedor en Boker USA o en Boker.de, que es la página de Alemania por embarque. Este, tiene un precio alrededor de 250 dólares en el mercado. Eh, como les comentaba anteriormente, las hojas aproximadamente oscilando entre 50 y 60 dólares, dependiendo las hojas adicionales que puedas encontrar con el proveedor. Y pues nada, por agregar, eh, es una navaja bastante popular en el mundo de cacería y campismo, este... También podemos encontrar en la página del proveedor algunas variantes, algunas variantes interesantes, otros modelos de tipo de cacha o variante incluso en acero de hoja de faul, eh, dependiendo las épocas en donde Boker ha trabajado este modelo a lo largo de los años, ha habido algunos eh, cambios, nuevas adaptaciones, eh, ediciones especiales, etcétera, Pero por mencionar, este es el modelo más clásico de la navaja óptima, este tal cual estamos presentando, es el más clásico, el más conocido, si de entrada te es posible encontrar una variante de este modelo, sería interesante que no lo puedas compartir. Darnos tus comentarios en la caja de comentarios y pues nada, invitarles a compartir si les ha gustado este video, tocar la campanita para notificaciones posteriores y gracias por todo su apoyo en esta primera emisión de Navajeros. Esperemos haya sido de su total agrado, les mando un gran abrazo, muchos saludos y bendiciones. Hasta la próxima.